Se empoderaba la sociedad de esto, y por eso los amarillos lograron, tirado a las calles con la gente de educación, que el 4% del Producto Interno Bruto se aplicara al presupuesto de educación. Entonces, muy inteligente en su momento Luis Abinader ha tenido algo importante, la clase media... La clase pensante se ha empoderado de esto y la tuvo a su favor y la tiene a su favor. Ahora, señor presidente, no deje que esa misma clase media que lo apoyó usted para sacar al PLD del poder, que esa misma clase media vea cómo está pasando ahora con mucho peligro el encarecimiento de los productos de la canasta básica que no la aguanta nadie. Hasta la gente como uno la está sintiendo en el alma porque cuando uno va y ve los precios en un supermercado y le pasan el diablo, uno dice perdón, eso no, no debo decir eso uno dice, pero Dios mío, ¿y qué es esto? con lo que yo compraba antes 10 eh, productos ahora compro 2 y el huevo que me costaba 5 me cuesta 7 el pan que me costaba 5 me cuesta 10 ¿Mm? óyeme, entonces se le hace difícil al pobre subsistir entonces, si usted encima de eso La delincuencia tirada a la calle Acabando, arropando esta sociedad Robando y atracando Mañana, tarde y noche Es muy probable entonces, señor presidente Que esa misma clase media Que votó en contra del PLD Que lo puso a usted Que marchó en la plaza de la bandera Y que luchó Usted la pueda tener en contra Porque entonces el desempleo El hambre el alto costo de la vida, pueden poner a este pueblo en una situación de quitarle a usted favorablemente la simpatía. Si usted logra ahora, y está a tiempo de hacerlo, de reunirse con el comercio y tratar de evitar ese encarecimiento de los materiales de construcción, de la canasta básica, que de acuerdo al primero de junio del de mes pasado, ¿verdad?, de este mismo año, dice el Banco Central que la canasta para los pobres está entre 23 y 26 mil pesos y que la de los ricos está en 65 mil lo que quiere decir a usted con un salario de 10 mil pesos mínimo cómo una gente sobrevive a una canasta de 26 mil pesos obviamente las remesas que se han caído en gran parte pero que por suerte para usted se ha mantenido ha sido uno de los elementos que lo ha permitido sacar a flote junto con los préstamos trate presidente de que a usted no le apliquen la misma medicina, si esa clase media que lo puso ahí a usted y que está feliz por la corrupción, pasa ahorita el tema de la corrupción y comienza a sentir el hambre, se sigue encareciendo la gasolina, se comienzan a escasear los alimentos o siguen encareciéndose más, sin poder adquisitivo, usted va a tener grandes problemas, pero si usted logra un aumento de salario general, Frenar la alza de la, los precios de la canasta familiar Y tener esa clase media poniéndole su tarjeta otra vez Su bono, como usted quiera llamarle ahora, la doble La Luis, la Quédate Luis y todas esas cosas Póngala como usted quiera Para que la gente que no tiene empleo Que se le está llevando el diablo Porque nosotros, por pues si usted no lo sabía durante la pandemia Teníamos de acuerdo a ese mismo Banco Central 300 mil personas que estaban en la clase en la clase paupérrima que no tenía ni siquiera para subsistir, y eso creció entre 500 a 600 mil dominicanos que no tienen ni siquiera para una comida al día. Y usted tener ahí 600 mil personas, y usted le agrega la, la clase que aunque nos llamamos media, no podemos subsistir pagando agua, luz, teléfono y comprando la comida, y se está poniendo eso difícil se le puede revoltear si usted revierte esa lucha el 24 le espera y el 28 usted fácil por lo menos el 24 porque constitucionalmente no está prohibido pero de lo contrario tiene señor presidente que comenzar a mirar al pueblo y jugar el papel que le corresponde a favor de los pobres y los más necesitados que se está saliendo de control presidente Luis Abinader el gas la comida cara la delincuencia y la corrupción tumban en este país a cualquier presidente. Que la misma gente que lo puso no lo saca del poder. Y ahí termine. Ese es el tema de hoy. Buenas noches, dígame. Sí, buenas noches. Un momentito. Ya, Quédese ahí, hermano, que tengo una persona que tiene tres minutos y medio esperando aquí. Dígame usted, buenas noches, disculpe, dígame. Buenas noches. Dígame, dama. Buenas, pues, noches Sí, dígame. Mire, Pitágora, si usted ve la copia de que está en esta arriba, hay usted. Aquí hay haitiano que yo no había visto nunca un usted chiquito, grande, como, ¡ay, Dios mío! Fue pues, tanto aquí, Pitágora, pero pues, no vamos a joder. Ese es otro tema. Ese es otro tema que el presidente tiene que andarle rápido. Dígame ahora, señor, y disculpe que le hice esperar. Claro. Buena, dígame. es este. Tenare, te, te habla Roselio Tejada, de Tenares Dime, Roselio. Eso, eso que tú acabas de decir... Yo creo que debiera el presidente verte como si tú fueras un funcionario de época, un doliente de época. Parece ser que Abinader no tiene doliente. Y yo sé que es un buen presidente, pero eh, tiene que hacer eso que, que usted acaba de decir, enfrentar la clase media, enfrentar a la clase pobre, porque eh, nosotros a veces lo que se nos hace fácil la comida, estamos sufriendo eso y esas palabras que usted dice que no se queden en el vacío que lleguen que, que, que lleguen a lo más profundo del corazón del presidente porque el presidente de yo sé que tiene intenciones buenas, pero hay funcionarios ahí que no lo están ayudando y con respecto al los yo no sé si usted vio un meme o un mensaje que puso un loco ahí de que, que es militar yo quisiera, yo tengo la valentía para responderle a ese loco viejo que está llamando de que, que se van a cobrar lo que Trujillo hizo, aquellos tiempos que pasaron ya, que ni uno mismo sopo, lo soportó. Pero está hablando de que va se van a cobrar eh, cierta... Eh, eh, deuda de sangre. Deuda saber quién es esa persona pa yo, yo solo yo solo lo enfrento a ese loco viejo porque aquí nos vamos a tener que preparar porque tarde o temprano aquí va, va a pasar una desgracia polla. nosotros somos los que no podemos ni siquiera entrar aquí y ellos vienen aquí a hacer lo que ellos le da la gana eso es vital que yo quería decirle al pueblo para que mantenemos ya casi casi se está haciendo realidad lo que muchos decimos aquí se va a pelear el eso gracias. es cuando muchas gracias